Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast número 5 de la segunda temporada de este video podcast de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el que están encontrando los mejores tips, las mejores noticias todos los días de este naciente imperio legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, soy presidente fundador de cooperativa Canamich, cofundador de revista Canaculta y el día de hoy estamos desde las oficinas de Canamich, aquí estamos en la terraza, en la bella ciudad de Morelia, les damos un un pequeño recorrido aquí de nuestra la vista que tenemos todos los días y el día de hoy vamos a tratar sobre el CBD y el THC y sus diferencias este, por aquí ya tenemos también al doctor Kevin que es un doctor médico canábico de Canamich también socio de los fundadores de, de Canamich y vamos a a comenzar este, este live, me voy a acomodar por acá para que estar con el doctor Kevin Doc, ya hice la intro, ya hay por aquí este, algunas personas conectadas. Uh -huh. eh, uh -huh. El video lo titulé Las diferencias entre el CBD y el THC. ¿Nos puedes decir primero qué es el CBD y luego qué es el THC y luego las diferencias? Uh -huh. Tú que eres el experto. Bueno, las, las dos moléculas son un componente derivado de la planta, tanto del cáñamo como del cannabis, comúnmente conocida como mota. Eh, la diferencia de estas es que un una tiene un potencial psicoactivo o psicotrópico mejor dicho y la otra no en este caso la... ambas pueden tener un potencial medicinal sin ningún problema la cosa es la dosificación ¿por qué? porque el THC se usa más que nada para el uso lúdico ya que es el que provoca los efectos que normalmente se tienen lo que denominamos el viaje o estar elevado o o volando, lo produce el THC, ya que actúa específicamente a receptores en el cerebro generando ciertas respuestas que proporcionan una alteración al estado de conciencia y esto puede, aunado a las otras sustancias que se llevan, ya sea el CBD o algún otro, otro cannabinoide o terpeno, pueden provocar diferentes efectos, tanto efectos muy eufóricos como efectos muy sedantes y muy relajantes. A diferencia del CBD, no provoca este efecto y por lo mismo este tiene mayor uso en cuanto a lo medicinal, ya que uno corre menos riesgos de tener una intoxicación y esto refirirnos a una intoxicación no al punto en el que tengamos que caer hospitalizados, sino simplemente en el que tenemos, sentimos los efectos del THC. Así como cuando vamos por unas cervezas o unos mezcales y nos empezamos a sentir acá ya medio ebrios es más o menos a la intoxicación que se generará con el THC, cosa que el CBD no proporciona. Estas son de las dos moléculas más comúnmente encontradas en la planta. Eh, como les digo, ambas tienen potencial medicinal, pero el CBD es al que se le atribuyen más, ya que ha sido un poquito más inocuo en cuanto a sus estudios y genera menos rechazo hacia la persona. Claro está un consumidor de cannabis o alguien que inició en el cannabis medicinal utilizando THC o los famosos aceites de espectro completo o, o amplio espectro o en pocas palabras el RCO que es el extracto más común y el que más abunda en el mercado tanto nacional como internacional eh, sienten un efecto nulo al probar el THC eh, perdón, el CBD ya que no genera esos mismos efectos causados por el THC aunque sea en pequeñas dosis en pequeñas porciones, les genera cierto efecto que les da un efecto psicológico de relajación. Al no sentirlo con el CBD, piensan que no, no está teniendo efecto. Sin embargo, este tiene un efecto, no tanto de que tú te sientas que estás consumiendo algo, que estás tomando algo, sino te mantienes en tu estado normal, en tu estado base. No te sientes ni ni deprimido por X o Y, no, habla, no hablando de depresión, sino simplemente en, en cuanto a tu estado de ánimo o tu estado de salud no lo ves bajo, ni tampoco te sientes tan alterado, tan tan eufórico, eufórico como podría ser con algún otro medicamento, con alguna otra sustancia. Por ejemplo, un antidepresivo te mantiene en un estado neutro, pero no tanto porque ese es, ese es el propósito. Sino que bloquea cierta, la señalización de ciertos neurotransmisores Y te mantienen en, un, en ese estado Más no es el estado deseado Tú puedes tener otro, otra sin fin de emociones Otro sinfín de sensaciones Pero los antidepresivos te mantienen cerrados a esa emoción No es como que te tengan feliz Simplemente te tienen sin ninguna emoción Cosa que el THC no hace Perdón, el CBD no hace Y te puede mantener eh, más regulado, más estable Oye, Doc, tengo una pregunta. ¿Por qué el CBD tiene más propaganda, más publicidad? ¿Por qué se le presta más atención? ¿Por qué hay más... Pues sí, más publicidad al final del día. ¿Por qué tú que estás más metido en eso? Que se bueno, atribuyes. Ahí van más que nada cuestiones legales. Ya que eh, actualmente no es legal el, todavía el cannabis en México. Pero es más aceptada el CBD que el THC. El THC, la molécula del THC sigue siendo ilegal en el país. En cambio el CBD no, tiene, tiene tiene un espacio que está regulado por la ley de salud que le permite su uso, más no el THC, por eso hay más propaganda y más publicidad del CBD, inclusive cayendo en, en productos falsos que no son realmente CBD, sino es RCO o amplio espectro, que te la venden como CBD, o gomitas que tienen THC que te las venden como de CBD, productos de, propios del cannabis, que lo venden como si fuera un aislado del CBD y cosa que no es cierto. Y eso lo sigue entrando en un terreno ilegal. El exceso de publicidad del CBD es más que nada en cuestión legal a una cuestión meramente médica. Que sí, les digo, es más aceptado el CBD en cuanto a los estudios que se han realizado, pero el THC también ha dado buenos resultados específicamente en ciertas enfermedades. O sea, no es, no es una planta milagro, no nos va a ayudar para todo, sino cada, cada cannabinoide tiene una función específica en ciertas enfermedades y en ciertas funciones del cuerpo. Ok, doc. Eh, aproveché el día de hoy para pedirle aquí al doctor Kevin, que es este investigador aquí de nuestra cooperativa Canamich, para que nos ayudara, porque el día de hoy vamos a tener una conferencia completamente presencial, que es eh, Curiosidades del CBD, ¿verdad? Uh -huh. Por aquí... Aquí, está, aquí se da la conferencia, en las pantallas, ya te va a empezar a sincronizar el doc. Por ahí hay un pequeño coffee break, unas galletitas, unas aguas. Aquí están las sillas donde la gente que va a llegar ahorita, pues va a disfrutar de su conferencia. Y eh, también quien pueda eh, estar en el área de fumar, pues puede estar de este lado. Y aquí estamos, aquí es nuestra oficina en Canamich. Entonces, eh, Doc... Quiero agradecerte que hayas estado aquí. Ahorita va a estar dando la conferencia completamente en vivo también por Zoom, perdón por por Zoom, por, por Zoom. Por Zoom pero también vamos a procurar de que salga por Canamich Facebook Live para que Live para que todo mundo la pueda pueda acceder a ella. Y disfruten de su conferencia ahorita a las 6 p.m. tiempo del Centro de México. Si quieren participar más activamente por el Zoom, mándenos un mensaje para enviarles el enlace. Manden mensaje aquí a la página de Pablo Luna para que les mandemos el enlace de la conferencia ahorita por Zoom, que va a ser completamente gratuita, y a todo el mundo. Saludos a todos, les mando un fuerte abrazo.